En este ejercicio nos piden que analicemos lo que ocurriría en el mercado representado en pantalla si se fijase un precio mínimo de 220 unidades monetarias. Dado que ese precio mínimo es superior al precio de equilibrio, iba a ocurrir que la cantidad que los productores desearían vender sería superior a esa cantidad de equilibrio, que era 800. Sin embargo, los consumidores, dado que el precio es mayor, la cantidad que desearán adquirir será menor y esa cantidad será inferior a, ocho, a esas 800 unidades. Por consiguiente, la cantidad ofertada es superior a la cantidad demandada y lo que ocurrirá en este mercado es que se producirá un exceso de oferta. Todo esto ocurre porque no pueden vender a un precio inferior a esa cantidad. De ahí que sea un precio mínimo y por lo tanto no pueden desplazarse hacia el precio y la cantidad de equilibrio.